En Radio Teocelo colaboran varias personas, eh, el 60% de nuestro personal es voluntario y en esa medida es gente que viene a hacer su programa voluntariamente, que nos apoyan a reportear, a transcribir. poniendo. Muchas veces no solo su tiempo, sino su dinero por el amor a este proyecto de manera voluntaria. Y el 40% eh, sí somos personal gratificado. que Es necesario que, que esté en la radio, por ejemplo, el ingeniero, eh, la contadora, la auxiliar contable, eh, la persona que nos apoya en la limpieza el presidente de la asociación, yo como directora y eh, las personas que están encargadas de la continuidad, que son cuatro personas. Y otra persona que también es gratificada, que se encarga de llevar las campañas de financiamiento como el club de amigos, los sorteos, eh, son las personas que están gratificadas. En total tenemos un colectivo de aproximadamente 40 personas.